Hey, bienvenidos a Clássimes, yo soy Messi, la voz que están escuchando no corresponde al video porque no se grabó, así que estoy grabando la voz aparte, en este video me voy a hacer el contorno y el concealer antes de la base y esto se llama la técnica de Reverse Foundation o la base reversa, así que quédate para que veas cómo nos queda esto Lo primero que voy a hacer es aplicarme un corrector naranja en mis ojeras, esto contrarresta los tonos marrones. Esto lo hacemos las personas que tenemos ojeras extremas, como ven que tengo. <ríe> y también lo voy a colocar eh, donde quiera que vea manchitas negras, por ejemplo ahí en mi barbilla pueden ver que tengo una pequeña cicatriz fresca porque me aruñé el otro día. Y a los lados de los labios que tengo una descoloración también así marroncita. Ahora me voy con el concealer, voy a estar usando este concealer de mi paletita de contornos de Flormar Y voy a estar bastante porque pienso que el kit del asunto aquí es ponerse mucho o más bien que sea bien fuerte el contorno y la iluminación del concealer con tal de que cuando te pongas la base encima no quede todo tapado y, y no se note nada queremos que se note un poco así que tendremos que hacer un contorno y un concealer bien claro bien fuerte por eso cuando terminé de ponerme el primer concealer me di cuenta de que no era suficiente y ahora estoy agregando este concealer bien clarito de Makeup Revolution el color C6 Concealer Define y lo voy a aplicar en todas las zonas donde normalmente ilumino mi rostro Como contorno voy a estar utilizando el color Beautiful Bronze de LA Girl El cual es un contorno bien oscurito, me voy a poner bastante Como ya dije, me voy a hacer un contorneado súper fuerte Y esperemos que todo funcione bien Esto nunca lo había hecho, es una primera impresión de esta técnica Así que hoy voy a notar, voy a ver si funciona así O si tal vez la próxima vez que lo haga tengo que hacer algo diferente también decidí no difuminar demasiado, pues por lo mismo, para que quede bien fuerte el contorno ya que luego voy a usar una base que es de cobertura alta, mediana a alta y por eso tengo miedo de que se tape todo y no se note nada, me estoy haciendo esto bien, bien fuerte. Aquí estaba mirándome en la pantallita de la cámara, en el monitor de la cámara y decía qué gracioso se ve esto en la cámara. Qué pena que no se grabó nada, pero bueno, aquí estoy grabándoles el audio. Estoy agregando más concealer porque me di cuenta de que todavía no estaba tan fuerte como lo quería. Y así quedó el contorno y la iluminación. Ahora vámonos con la base y esta es Conceal and Define de Makeup Revolution. Voy a estar usando solamente el color 11, normalmente ligo la 11 y la 12.5 y nos vamos con poquita cantidad para ir viendo cómo queda. Y como ven, estoy totalmente sorprendida del resultado. Se ve bastante bonito desde que comencé a aplicarlo. Debo decir que en persona se ve menos el contorno que lo que estoy viendo ahora en la grabación. Siempre es diferente lo que se ve en el video a lo que se ve en persona. Y en este caso la diferencia es en que en persona se ve mucho más suave. El contorneado y en el video se ve un poquito más fuerte. Aquí estoy difuminando más la base. Integrándola más con el contorno y con el concealer. Y sí, este es el resultado. Si hubiese notado que en la cámara se veía tan fuerte el contorno. Me hubiese puesto otro poquito de base. Pero en realidad en persona... Y todavía lo traigo puesto se ve muy bonito se ve bien no se ve muy fuerte estoy fijando las zonas donde me puse concealer básicamente con un poquito de polvo wow sí, me encanta el resultado esta técnica de reverse foundation es una técnica classy creo que voy a experimentar más con esta técnica lo voy a volver a hacer voy a probar tal vez difuminando un poquito más Tal vez otro día menos contorno o más. Y espero que a ustedes también les haya encantado este video. Si lo prueban, me dejan saber en los comentarios. O si ya lo han probado. Y bueno, y regálame un like. Suscríbete a ClassyMes para que me ayudes a crecer. Y espero verte en un próximo video. Chao.